unión hablamos sobre Fabián e hice dos denuncias más sobre dos militantes veteranos que tenían comportamientos acosadores dentro del partido, no solo conmigo sino con otras mujeres. Uno es el ya mencionado en otros videos, Gabriel Maure, y el otro, el respetadísimo panelista de Blue Radio, Aurelio Suárez. Y la respuesta de Sara fue, los veteranos no cambian y como todo en este partido son un reflejo de la sociedad. ¿Qué podía esperar yo de un partido así? Así que con el tiempo decidí irme. Entregué la tesorería de Acres y me fui con una crisis emocional y de ansiedad que me costó mucho superar. No imaginan lo difícil que fue eso, porque mientras yo intentaba superar eso, mi acosador se paseaba por los pasillos de la universidad, acosando a otras mujeres y teniendo el descaro de saludarme como si nunca hubiese pasado nada. Y sí, Fabián, usted convirtió mi segunda casa, mi trabajo político, en un lugar al que no quería llegar. Se preguntarán por qué esperé tanto para irme y por qué hago esta denuncia hasta ahora. Pues bien esperaba una respuesta sensata y una solución, pero no pasó. Yo me fui del partido y mi acostador sigue ahí, haciendo campañas políticas con el organismo de mujeres y diciendo su chaqueta amarilla con morado. Y hago esta denuncia ahora porque antes no estaba lista. No me sentía emocionalmente bien para escribir todo esto y porque espero que ninguna mujer llegue a, esa, llegue a esa organización política a recibir este tipo de tratos. Agradezco a todas las mujeres de Rosas disidentes por ayudarme leyendo esto y por ser tan fuertes y valientes esta es más o menos la quinta denuncia que recibimos del mismo partido eh, cabe mencionar que pues todo lo que acá se menciona está autorizado y ojalá esto nos sirva